Lo que está intacta es la emoción sí. de ese momento clave, crucial del partido. Seguramente ustedes en casa nunca van a olvidar lo que estaban haciendo en el momento. Ahí cuando Messi mete el gol, porque lo mismo le pasó a esta nieta que estaba despidiendo a sus abuelos. Muy emotiva toda la despedida hasta que Messi hace el gol. Mira. A ver... <risa> ¡Ay, el abuelo! Sí, <risa> ¡Listo! ¡El abuelo! ¡No oh, olvidamos los abuelos! ¡Qué hermoso! Se empezó a correr como loca? Sí. Sí, sí. sí porque eh, mira cómo estaba el aeropuerto, todos gritaron. El abuelo. ¡Los amo! ¡Chao! ¡Buen viaje! ¡Vamos! ¡Oh, no! <risa> Bueno. Menos mal que aprovechó, que, que pudo decir, echamos claro, Pero yo estoy segura que todos nos vamos a acordar que estábamos haciendo segura. el sábado en el momento exacto Obvio. en el que Messi mete ese gol, porque ven, veníamos que estaba el primer tiempo, venía complicado. Y bueno, ahí pasó el milagro, ¿no?